Bienvenidos a este video Aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo a las personas que nos ven desde España, México, Colombia, Argentina Y todos los demás países de habla hispana También a las personas que no son de habla hispana Y que nos ven desde otros países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Rusia Les mando un saludo y les espero que sigan En este video les voy a mostrar un genial y entretenido experimento Utilizando Coca-Cola y cloro para piscina. El cloro es un elemento muy peligroso, de la ropa y es muy venenoso. Recuerden utilizar adecuada protección si lo van a hacer, pero no les recomiendo que lo hagan. Es más, no lo hagan en sus casas. Puede ser muy peligroso. Hacer, colocaremos la gaseosa en el vaso y luego, tomando una pastilla de clorox, la colocaremos sobre la gaseosa, agregamos la gaseosa. Estoy seguro. No. Vamos. Uno, dos... Que, bueno, lo que vamos a hacer ahora Como no funcionó será Tomar varias pastillas Colocarlas dentro de una bolsa Y molerlas Con un mazo